Bueno, las normas APA. Muy bien. Vieron que la escritura académica es un tipo de escritura argumentativa que tiene ciertas particularidades, ¿no? Y de hecho, si nosotros miramos artículos o libros académicos de otros autores, eh, ellos lo que hacen es articular las voces de otras personas para sustentar su perspectiva o para discutir con ideas que son diferentes a las suyas, ¿sí? Y para eso lo que hacen es incluir las palabras de otros y utilizan estrategias eh, que nos permiten a nosotros como lectores reconocer de dónde salió esa idea o con quién se está discutiendo, ¿no? Por ejemplo, este es un libro y nosotros vemos acá que la autora presenta una idea y enseguida, a continuación, referencia, ¿sí? Quién es la autora de esa idea y en qué año publicó esa obra, ¿no? Esto nos permite a nosotros... Ir a la, a la última página de ese artículo y en las referencias bibliográficas poder ubicar a esta autora y al artículo que publicó en este año. En este caso, ¿sí? es este artículo completo, okay. vemos el título del artículo, dónde está ubicado, en qué editorial, ¿sí? en qué lugar. ¿sí? Si vamos a, a ver un artículo de, una revista, de alguna revista digital, por ejemplo este... ¿Sí? Vemos que sucede lo mismo, ¿no? el autor presenta una idea y enseguida lo que hace es referenciar quién es la persona que plantea esa idea. Entonces, nuevamente, nos permite ir a buscarlo en las referencias bibliográficas quién es el autor que plantea esa idea. ¿no? Vemos acá también, más arriba, sucede lo mismo, pone el apellido del autor, el año, de caso la página, ¿sí? Bien, las normas APA lo que plantean es que eh, determinan que para citar un autor se relaciona su nombre y el año de publicación de su obra en el cuerpo del texto, es decir, acá, ¿sí? Y eso nos habilita a nosotros, como lectores, para localizar ese mismo, esa misma obra en las referencias, ¿sí? Bien. Esto lo que permite es, bueno, evitar el plagio, reconocer y valorar el trabajo del autor, ¿sí? Y estas normas fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología, este, o la American Psychological Association, que lo que hacen es... Este, crearon un modelo, un estándar, para la elaboración y presentación de trabajos escritos eh, para las ciencias sociales y para las ciencias de la conducta, ¿sí? Y esta, este modelo, este formato que ellos crearon, lo plasmaron en el manual de publicaciones APA, ¿sí? en este que podemos ver acá. Eh, según ellos, crearon este manual para... Eh, para generar mayor claridad en la comunicación académica, ¿no? Este... Bien, y nosotros acá vamos a trabajar con la tercera edición en español, que es la última edición de este manual de Norma Zappa, que se tradujo al español, es la última, la última traducción oficial al español, la tercera edición. Eh, y bueno, lo que podemos encontrar dentro del manual es este, indicaciones sobre la redacción, este... Este manual también se utiliza como modelo para citar artículos, libros, ¿sí? Muchas revistas científicas prefieren este tipo de citado, según las normas APA. Y el objetivo fundamental del manual es, bueno, lo que charlábamos recién, ¿no? Como uniformar, eh, establecer un acuerdo, uniformar los modos de, de referenciar la bibliografía, eh, y esto ayuda al lector a localizar la fuente de la cual se está hablando, ¿no? Es lo que veíamos recién. ¿Sí? Y además, eh, darle crédito a la persona que escribió ese texto, ¿no? que estoy incluyendo en mi trabajo. ¿sí? Es decir, proteger los derechos de, de la propiedad intelectual. ¿sí? Bien. En este sentido es que resulta eh, un recurso para evitar el plagio, ¿no? la, el manual de publicaciones APA, ¿no? porque según la RAE, copiar es esto, ¿no? Plagiar es esto, ¿no? copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Un poco el objetivo de las normas APA es eh, no incurrir en el plagio, ¿no? Bien. La idea del manual eh, intenta ser una herramienta para evitar el plagio, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a encontrar dentro del manual? ¿sí? Dentro del manual lo que vamos a encontrar son indicaciones eh, o sugerencias para presentar trabajos académicos. Es decir, sugerencias sobre la estructura y el contenido de los textos que vamos a hacer que son académicos, ¿no? El estilo de redacción para las ciencias sociales, eh, teniendo en cuenta, ¿no? O sea, cómo escribir con claridad, con precisión, ¿sí? Eh, sugerencias sobre cómo mostrar los resultados de la mejor manera, es decir, dónde y cómo presentar los gráficos, las tablas, ¿sí? Eh, también sugerencias sobre, bueno, cómo citar las fuentes, que es un poco lo que veíamos recién y que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, esto es un poco... A grandes rasgos, las sugerencias que plantea el manual, ¿sí? que son muchas. En cuanto al formato y a la estructura del escrito, lo que ellos plantean es, esta, es este tipo de formato. ¿sí? Insisto, las normas APA son un tipo de forma de presentar los trabajos académicos, existen otras formas también, que pueden ser MLA, NLM, Vancouver, ¿sí? diferentes nosotros acá nos vamos a centrar en las normas APA. Bien, ellos lo que sugieren es que en cuanto a la estructura del trabajo y en cuanto al formato, utilicemos este tipo de letra, el tipo de letra Times New Roman tamaño 12. ¿Sí? Lo que ellos plantean es que el tipo de letra y el tamaño, y el tamaño, tipo de letra y tamaño uniforme aumentan la legibilidad. es decir, que si sostenemos el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de letra, es más fácil para el lector leernos, ¿sí? es, más, es más ágil la lectura. En cuanto al título, lo que ellos... Sugieren es que esté centrado, ¿sí? Con la primera letra inicial en mayúscula, es decir, no utilizar eh, mayúscula sostenida, no poner todo el título en mayúscula, sino simplemente la primera letra, la inicial en mayúscula, bueno, no se usa punto, ¿no? en, en el título. Eh, también sugieren que no tenga más de 12 palabras, igual esto va a depender, ¿no? De las palabras que necesitamos para explicitar el tema que se va a abordar, que es un poco el objetivo del título, ¿no? Decir claramente cuál es el tema que vamos a abordar en ese trabajo en particular. Después ellos también proponen eh, que organicemos el trabajo por encabezados, ¿sí? La idea de los encabezados es organizar y jerarquizar la información, ¿sí? Los encabezados eh, van a estar, van a tener diferentes tipos de letra según el... Eh, el nivel de subordinación, es decir, el primer título lo vamos a poner centrado, sí, en negrita, sin punto final. Después el, sub el primer subtítulo, de vuelta en negrita, alineado hacia la izquierda. El tercero eh, con una sangría, en negrita y ya con punto final. El cuarto en cursiva, negrita, sí, y con punto final y el quinto eh, en este en cursiva, este, con esta sangría, y un punto final. Esto va a depender de los niveles de subordinación, ¿sí? De mayor este, a menor, ¿sí? Bien, en cuanto al párrafo, lo que ellos plantean es que los párrafos eh, estén separados del título y de los encabezados por un interlineado doble, ¿sí? Y que en el cuerpo del texto el interlineado sea de 1,5%. Eh, y también la distancia entre el, entre el texto y las tablas y figuras que agreguemos al trabajo, también de 1,5 la distancia. En cuanto a la sangría, ellos proponen esta sangría en el primer párrafo, ¿sí? en el inicio de cada párrafo, de 1,27. Que es, el, es la sangría que podemos obtener utilizando el tabulador, la, la tecla tab de, del teclado. ¿sí? Y en cuanto a los márgenes, proponen esta esta distancia, así que es, eh, serían como los márgenes de los costados de nuestro trabajo, de 2,54, o sea, sería una pulgada. Es lo que en, en Word llamamos márgenes normales, es, es, son los márgenes que vienen por default en el, en el Word, ¿sí? Bien, voy a mirar el chat. Bien. Eh, en cuanto a la estructura interna de los trabajos, lo que proponen las normas APA es que los trabajos tengan una portada, es decir, una, una, una primera página donde se incluyan estos elementos, ¿sí? El título del trabajo, un subtítulo si es que es necesario, el nombre del autor que está haciendo ese trabajo, eh, a qué institución pertenece, ¿sí? Esta primera página, la primera portada, se va a identificar con el número 1, ¿sí? Va a tener el número 1. Y las siguientes páginas van a tener los números consecutivos, ¿sí? Después de la portada va a venir el resumen, que va a comenzar en una hoja aparte, ¿sí? Y que va a tener el número de página 2. Luego va a venir el texto, es decir, el desarrollo que nosotros hagamos, que va a comenzar también en una página aparte, que sería la página 3, ¿sí? Y, bueno, y el texto suele estar organizado en su interior en... Este, una pequeña introducción, el desarrollo organizado por encabezados y una conclusión, ¿sí? Dentro del texto también pueden haber, tab pueden haber tablas, ¿sí? Estas tablas llevan por encima, de esta manera, este, el número de tabla, llevan también un título que va en cursiva, ¿sí? Y las tablas también llevan debajo una nota eh, que describe los datos que aparecen acá, ¿sí? Esa es un poco la, la organización de las tablas. Luego vendrán las referencias, que comienzan en una hoja aparte. ¿sí? Y luego de las referencias se pueden incluir apéndices, que esto no es obligatorio, sino que a veces uno quiere agregar información y puede incluir un apéndice que comienza en una hoja aparte. ¿sí? Que es información adicional. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Buenísimo. Bien. Bien. Bárbaro. En cuanto al uso de la cursiva, vieron que a veces uno utiliza la cursiva de manera indiscriminada, bueno, lo que ellos proponen es el uso de cursiva en ciertos momentos específicos, es decir... Eh, utilizar cursiva para los títulos de los libros, o títulos de informes, de páginas web, ¿sí? O también otros trabajos, eh, para el título de las revistas, de diarios, ¿sí? Para el título de los, para el nombre de los volúmenes de esas revistas, ¿sí? O cuando se utiliza una letra como símbolo estadístico, este, o como, cuando se utiliza una letra como, como escala, ¿sí? También ellos proponen que se use la cursiva para el primer uso de un término o palabra clave, cuando quizás el lector no esté familiarizado con ese término, ¿sí? Eh, o oh, bueno, claro, la primera vez que se utiliza una palabra o frase eh, de otro idioma, ¿sí? Bien. Ellos... No, no sugieren utilizar el, la cursiva para eh, enfatizar un término o una frase. Vieron que a veces lo utilizamos para enfatizar. Ellos lo que proponen, si es posible, es que eh, en vez de utilizar para enfatizar la cursiva, se organice la, la oración de otra manera. Es decir, si queremos priorizar un término, que lo pongamos al principio de la frase, por ejemplo, ¿no? En el momento de ver cómo, cómo armar citas y bibliografía, ¿sí? Esto hasta acá era cómo organizar el trabajo. Para armar citas, necesito cierta información, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué es la información que necesitamos en cada uno de los casos, ¿sí? Para hacer citas o para armar la bibliografía. En el caso de la cita, que recuerden que las normas APA se hace dentro del cuerpo, del texto se hace dentro del texto, ¿sí? Lo que yo voy a necesitar son estos datos, que ahora se los voy a mencionar. Y en el caso de la bibliografía, lo que necesitamos es un poco más de información, ¿sí? Que amplía la información que está en la cita que, está, que hacemos en el texto. Es decir, en el cuerpo del texto lo que vamos a incluir es el apellido del autor, el año de publicación y el número de página, en el caso de que sea una cita directa, como acá, ¿bien? El apellido del autor, coma, el año, coma, la página, ¿sí? En el caso de la bibliografía, la información que voy a necesitar para citar va a ser el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año de publicación de su obra, de esa obra que estoy referenciando, el título del texto, que puede ser un artículo, un libro, el lugar en el que se publicó y la editorial. ¿sí? Es la información que tenemos acá, ¿ven? El apellido del autor, la inicial de su nombre, el año de publicación, ¿sí? el nombre de ese artículo, y bueno, si es un libro, después vendrá eh, la editorial y el lugar en el cual se publicó. Bien. ¿Dónde encontramos esta información? Esta información, si vamos a citar un libro, está siempre en, eh, o suele estar en la página legal. Vieron que los libros aparecen después de la tapa con una portada, después en la página legal, y la información que necesitamos para citar suele estar acá arriba, si son libros más nuevos o pueden estar por acá, o en la última página, ¿sí? En el caso de un artículo, la información que necesitamos para referenciar, para citar, se encuentra en la parte de arriba, ¿sí? De la primer página de ese artículo. Es un caso de un artículo de una revista académica, ¿sí? Bien. Ahí encontramos la información para citar, pero bueno, ¿cómo, cómo citamos? ¿Cómo hacemos citas directas? ¿Y qué son esto de las citas directas y citas textuales? Bien. Las citas directas o también llamadas textuales eh, son citas que hacemos cuando tomamos las palabras de un autor sin hacerles ningún cambio al texto original. Es decir, las tomamos tal cual. ¿sí? Tomamos las palabras textuales. Y como tomamos las palabras textuales y tomamos las ideas de otra persona, es necesario darle crédito a esa persona. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? En el caso de que sea una cita textual de menos de 40 palabras, lo que vamos a hacer es Tomar esa cita, tomar ese fragmento del texto de otra persona y la vamos a incluir en nuestro texto. Es decir, lo que hacemos es, dentro de nuestro párrafo, abrimos comillas, incluimos la cita de ese texto, cerramos comillas y a continuación referenciamos la información de esos autores o de ese autor que hizo el texto. ¿no? Por ejemplo, si es una, es una cita está presente en una sola página, ponemos autor, coma, año, coma, página, ¿sí? Como se trata de una cita textual, es decir, yo estoy copiando las palabras textuales, voy a tener el número de página porque lo saqué específicamente de un sector del texto de otra persona, ¿sí? Si el texto está en varias páginas, es decir, que termina en una página y continúa en la siguiente pongo las dos páginas en las que están, y si el texto está eh, en una página sin numeración, a veces pasa con los textos de filosofía, eh, que la página no tiene número, ¿sí? Lo que hago es eh, poner el autor, el año, y el párrafo en el cual está la cita que estoy yo este, referenciando, ¿sí? Bien. Esto es cuando la cita tiene menos de 40 palabras. Ahora, si es una cita que es más larga, que tiene más de 40 palabras, lo que voy a hacer es distinguir esa cita de mi texto personal, es decir, la voy a poner en un párrafo aparte, y para eso voy a utilizar una pequeña sangría, ¿sí? De 2,5, no le voy a poner comillas, ¿sí? Y le voy a bajar un punto al tamaño de letra, ¿sí? Esta es la forma de hacer una cita de un texto que es un poco más largo, ¿sí? Más de 40 palabras. Bien. Y apenas termina la cita, lo que hago es identificar también quién es el autor de esa cita. En este caso, lo habíamos identificado acá arriba, pero si no lo hubiéramos puesto acá, lo que tenemos que hacer es, a continuación de que, de, del párrafo que trajimos ¿no? textual de otra persona, ponemos acá, por ejemplo, sería así abro paréntesis, Moreno, no, et al, que significa, y los otros, que eran dos más, Moreno et al, coma, 2010, coma, P4, ¿sí? O lo pongo acá, o lo pongo más arriba, pero tengo que identificar que se trata de ese autor. O autores. Bien. Entonces, hasta acá eran citas eh, textuales de... 40 palabras, en caso de es decir una cita breve, o más de 40 palabras, una cita más extensa. También podemos hacer citas de, eh, de fuente de segunda mano. Estas citas, eh, que bueno, el, las normas APA recomiendan un uso moderado, y las podemos utilizar cuando, por alguna razón por alguna razón, no podemos acceder al texto fuente, y tomamos un autor que hable de ese texto, ¿sí? Ese es un texto muy viejo al cual no tenemos acceso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un texto de un autor X, que recupere ese otro que no, al que no puedo llegar, ¿sí? Y lo que tengo que hacer en ese caso es citar los dos autores, ¿sí? Por ejemplo... Es decir, que el texto a nosotros nos llega como de segunda mano, es decir, no, no tenemos acceso directo a la fuente del texto. Por ejemplo, acá. Este es el texto que no puedo conseguir, ¿no? Que por alguna razón no puedo, no, puedo, no puedo tener. Entonces pongo este autor, publicó una obra en este año, citado por este otro autor al cual sí tuve acceso, ¿sí? En este año publicó esta obra y citó esto. Sobre este otro autor, ¿no? ¿Sí? Bien, esta es la forma de hacer una cita de segunda mano. Cuando yo no puedo acceder a este primer autor, a este texto fuente. Lo que hago es, acá en el cuerpo del texto, los pongo a los dos autores, y al final, en las referencias, solamente voy a citar a este, digamos que es el que yo efectivamente leí, digamos, al que yo tuve acceso. ¿Sí? que no puedo acceder por alguna razón, siempre conviene mejor eh, ir a la fuente para ver el texto, ¿sí? Pero bueno, en caso de que no lo tenga, puedo hacer esto. Bien. ¿Qué pasa cuando hacemos una cita textual y queremos recortar alguna, alguna parte de, eh, de esa cita? ¿sí? Cuando vamos a tomar un fragmento de otro autor ¿sí? y le queremos recortar, una parte de la oración, vamos a usar solamente un fragmento de la oración, no la oración completa, tenemos que indicar dónde se hizo el recorte de esa oración. Y para eso lo que hacemos es colocar corchetes con tres puntitos, ¿sí? Esto indica que no es la oración completa, sino que yo recorté esta parte nada más, ¿sí? Bien. Ahora, si además a este, fragmento, a este fragmento yo le quiero agregar algún comentario, ¿sí? lo puedo hacer abriendo corchetes perdón, abriendo corchetes, y incluyendo algún comentario dentro. ¿sí? Un comentario que yo creo que es indispensable dentro de estos corchetes. En este caso, está en cursiva esto porque es el nombre de este el título de una obra, ¿sí? El manual de publicación APA, es este. Entonces, claro, está en cursiva por eso, ¿sí? Si no, no hace falta ponerlo en bastardilla. simplemente lo ponemos en la misma tipografía que el resto del trabajo. Bien. Y cualquier aclaración entonces la, la agregamos con corchetes. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, utilizamos algunas eh, obras que es importante aclarar la traducción, ¿no? Eso se da mucho en las obras clásicas, por ejemplo, en estos textos. Eh, lo que podemos hacer para especificar con qué traducción estamos trabajando es, a continuación del nombre del autor, eh, escribir, entre paréntesis, así, trad, eh, en esta época, ¿sí? Bien, y otra aclaración que quizás... Eh, es interesante hacer en los textos clásicos, es esta que se hace a través del SIC, que, bueno, SIC significa así, ¿sí? Esta expresión, como dice ahí, es usada para decir que así se encontraba el texto en el lugar en donde nosotros lo leímos, porque, por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros leemos Sócrates, esto se podría identificar como un error de tipeo, si alguien lo lee, pero en realidad, con esta, con esta aclaración, lo que estamos queriendo decir es que esto se encontraba de esta manera en el lugar en el que nosotros lo encontramos, en el que nosotros lo leímos, ¿sí? Vieron que eh, en el español, antes el español utilizaba la I latina para conjunción, para decir, eh, no sé, Lara y Florencia, utilizaban la I latina, eso no es un error gramatical, es simplemente que en esas obras se escribía así. Ahí vale la aclaración, sic, significa así. Esas son las declaraciones que yo puedo hacer dentro de las citas textuales, ¿sí? Cuando yo tomo un texto tal cual y veo que de repente dice esto y quizás la persona que lo ve dice esto es un error, y bueno, no, no es un error, ¿sí? Así estaba. Bien. También podemos utilizar otra forma de citas que son las citas indirectas, es decir, cuando no queremos recargar de citas eh, textuales un, un, un, un trabajo, podemos utilizar un parafraseo, una cita indirecta, ¿sí? Sin embargo, las citas indirectas, es decir, eh, estos parafraseos, estas reformulaciones de ideas que hacemos de otros autores, también son eh, ideas de otros autores, entonces es bueno, es necesario, darle el crédito a esa otra persona, aún si estamos parafraseándolo, ¿no? Y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos las citas textuales, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, ¿no? Este es el caso de un parafraseo, ¿sí? De un texto que hemos presentado antes como cita textual, ¿sí? En estos casos, lo que hacemos es evocar la idea del autor, ¿sí? Y luego es decir, utilizando un lenguaje propio, ¿no? O sea, desde nuestro estilo, lo, lo reescribimos desde lo que de nosotros eh, desde nuestra perspectiva, y aún así, al, al final de la cita, lo que hacemos es eh, darle crédito al autor, ¿sí? Y ponemos entre paréntesis lo mismo que hacíamos con la cita textual, Moreno, en este caso et al y otros, coma 2010, ¿sí? Se recomienda, en el caso de los parafraseos o las citas indirectas, incluir también el número de párrafo, o de página. Eh, lo cierto es que no siempre se puede, porque quizás nosotros lo que hicimos fue extraer una idea de todo, un texto completo, entonces no tenemos la página exacta en la cual está, pero bueno, se recomienda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una idea que estoy parafraseando está presente en muchos autores, ¿sí? Cuando, está, cuando estoy referenciando una idea de muchos autores, lo que voy a hacer es poner entre paréntesis a todos esos autores eh, que pensaron esta idea, ¿sí? Separados por punto y coma. Por ejemplo, Bell, coma, el año de publicación de su trabajo, punto y coma, Leonides, este, coma, 1962, punto y coma, y el otro autor, ¿sí? pongo a todos los autores que pensaron estas ideas que yo estoy, con las que estoy trabajando, ¿sí? Te hago un parafraseo de ellos. ¿En qué momento se empieza a poner et al en, este, en los trabajos que tienen más de un autor, ¿sí? Si el trabajo tiene un solo autor, a lo largo de todo el trabajo voy a este, poner su nombre, su apellido, ¿sí? Solo su apellido y el año. ¿sí? En el caso de que el trabajo tenga dos autores, también, pongo los dos autores a lo largo de todo el trabajo. En el caso de que tenga tres autores un texto la primera vez que lo menciono los pongo pongo los tres autores y después empiezo a poner simplemente el primero que aparece en la publicación de ese artículo que estoy leyendo y después pongo et al y el año sí y a partir de acá ¿sí? a partir de tres autores la primera vez digo hasta los cinco autores digo los menciono a los cinco o a los cuatro o a los tres ¿Sí? Y en un segundo momento ya empiezo a mencionar solamente el primero que aparece y et al. Si pongo correa, et al 2015, en este caso son cuatro, la primera vez menciono los cuatro, en este caso son cinco, la primera vez los menciono los cinco y después et al. Y en el caso de que sean eh, seis o más autores, desde el inicio ya eh, los menciono así. Solamente el primer autor. Correa et al a lo largo de todo el trabajo, porque si son seis autores te ocupa como todo un renglón completo, ¿sí? Bien, hasta acá vimos cómo hacer, eh, lo, cómo, ver los, cómo organizar el formato del trabajo, ¿sí? Este, cómo hacer citas textuales eh, y parafraseos, y ahora vamos a ver cómo crear referencias y bibliografías, ¿sí? Existe un matiz de diferencia entre las referencias bibliográficas y las bibliografías, que ahora lo vamos a chequear, lo que sí es que al final del trabajo sí o sí yo tengo que consignar eh, una lista alfabética con todos los autores que yo utilicé efectivamente dentro del, del trabajo, ¿sí? Y necesito esta información, que es lo que charlábamos antes, ¿sí? Necesito el nombre del autor, la inicial de su nombre, perdón, el apellido del autor, la inicial de su nombre, la fecha en que publicó esa obra, el título de esa obra, el lugar, la editorial. La página, si es que se trata de un artículo, por ejemplo. ¿sí? Estas son las referencias bibliográficas que van al final. Van organizadas así. Bien, ¿y cuáles son las características de las eh, referencias ¿no? y de las bibliografías? Básicamente, lo que intentan hacer las referencias es listar el conjunto de datos, ¿sí? eh, precisos y ordenados, de todos los textos o de todos los documentos que yo utilicé. ¿sí? Para que el lector pueda identificar y localizar ese texto. ¿sí? Y es obligatorio poner esto al final. ¿sí? Bien. En el caso de las referencias bibliográficas son la lista de todos los materiales referenciados en el texto. Es decir, todos los textos o todos los documentos que yo referencié dentro del, dentro del cuerpo del texto de mi trabajo, los tengo que ubicar en las referencias bibliográficas ordenados de manera alfabética, vean primero, por ejemplo, si uno va con A, iría antes, ¿Sí? M, S, ¿sí? Eh, ordenados alfabéticamente, en orden cronológico, si es que tenemos más este, de una obra del mismo autor, en diferentes años, ¿sí? van en orden cronológico. Eh, y con sangría francesa, que es esta sangría de 0,85, ¿sí? Y con un espaciado doble. Esta es la forma de hacer referencias bibliográficas según las normas APA, ¿sí? La sangría francesa, que es esta que aparece acá, que es la primera línea bien cerca del margen y el resto del texto más alejado, es muy sencillo de hacer en el, en el procesador de Texto Word, por ejemplo. Ustedes van al, al Word, van a donde dice párrafo, ¿sí? Seleccionan lo que quieren poner en sangría francesa, ¿no? Es decir, seleccionan toda la bibliografía, van al Word, donde dice párrafo acá, despliegan esta opción, les va a aparecer este cuadro de diálogo, y ahí seleccionan, acá en especial, ¿sí? sangría, ¿no? especial, sangría francesa. Y eso automáticamente lo que va a hacer es ordenarles el texto de esta manera. Esa es la sangría francesa. Voy a mirar el chat. Sí, sí, como dice Flor, la, la lista de referencias y la bibliografía van en orden alfabético siempre, ¿sí? Es decir, tanto las referencias como las bibliografías se ubican de esta manera. Primero, eh, los autores ordenados de manera alfabética, ¿sí? Después, si tengo varias obras de un mismo autor en diferentes años, eh, también, ahí lo ordeno en orden cronológico, ¿sí? Bien, esta es la sangría francesa. Y en el caso de las bibliografías, ¿sí? son todos los materiales que utilizo, además de los que explícitamente voy a, fui referenciando dentro del texto, quizás también hay otro material que no referencié dentro del texto, pero efectivamente me sirvió para algo, para inspirarme, lo que sea. ¿sí? Y lo coloco dentro de la bibliografía también. ¿sí? En este caso... Eh, el orden es el mismo, se ordena alfabéticamente, por autor, por el apellido de los autores, ¿sí? por orden cronológico, con sangría francesa, que es este espacio que está acá, y con espaciado doble, ¿sí? es decir, en el texto yo escribo con un, espaciado, con un interlineado de 1,5 y eh, la bibliografía la hago con un espaciado doble, ¿sí? con un interlineado de 2. Bien, bien. acá hay en las, en las consultas que dice, ¿cómo se cita en el cuerpo del texto si se trata de una misma autora, mismo año, pero dos producciones diferentes? En ese caso lo que se hace es poner el apellido de la autora, coma, el año, y en, en año, ahí lo que vos le vas a agregar es una letrita que es la A, por ejemplo. ¿Sí? Y después cuando el, el segundo artículo, que quizás es anterior, perdón, quizás es posterior, le pones el, ah, estamos hablando del mismo año. Sí, tal cual, así. Le pones A, B después del, del, del año. lo agregas vos. Ahí está. Así, ah, Constanza, pones en el cuerpo del texto, tenés la misma autora, mismo año, le pones autora, coma, o sea, el apellido de la autora, coma, el año, le pones una A al primer texto, después de, de, del año, eh, y, en, y en el segundo texto del mismo año, lo que haces es poner el nombre de la autora, el año, y le pones D, B larga, ¿no? Y los vas organizando vos, eso. Lo mismo vas a hacer después en la bibliografía, al final. Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos ¿no? icónicos de cómo se eh, organiza la bibliografía, si ¿sí? se trata de un libro, si se trata de un capítulo de un libro, de un artículo de una revista, de una conferencia, una página web. En todos los casos, la información que voy a necesitar saber es quién es el autor, ¿sí? De ese artículo, o de ese capítulo, o de ese libro, ¿sí? en qué año se publicó esa obra, en caso de que sea un libro, en qué lugar, qué editorial, ¿Sí? en caso de que sea un capítulo de una, de, perdón, un artículo de una revista, las páginas en las cuales está, en qué revista está, ¿Sí? Bien. Bien, y ven que es el apellido, la, la, la inicial del nombre, el año, ¿sí? en este caso es un libro, entonces el libro va en bastardilla, después va el lugar en el cual se publicó, ¿sí? cuál es la editorial, y así sucesivamente. ¿sí? Esta información, de todas maneras, insisto, van a ver que en, el, en este... En la guía que armaron los bibliotecarios, que está dentro de la página de la, de la UNSAM, de la página de la biblioteca, están consignados específicamente cada uno de estos casos y que son sencillos de identificar, así que no se preocupen que los pueden ir a buscar ahí, los podemos ir a buscar ahí, los, los ayudamos, y vemos cómo, cómo hacerlo en cada caso. ¿sí? Los posts de blog, por ejemplo, los videos de YouTube, los Twitter, los, tweet, eh, los posteos de Facebook, ¿sí? Todas estas cosas también se pueden.. Este, Citar y referenciar, y también tienen un formato específico. ¿sí? Eh, por ejemplo, en un tweet se pone el usuario, el año y mes, entre paréntesis, el año, mes y día de ese, de ese tweet, el tweet completo, entre corchetes se aclara que es un tweet, y recuperado de, y se pone el lugar de donde se, se extrajo ese tweet. ¿sí? Y en toda la información se puede referenciar. Bien. Voy a recordarles cómo llegar a los recursos digitales que les comentábamos recién, ¿sí? Al principio. Recuerden que ustedes ingresan en la página de la UNSAM, ¿sí? Van a la sección biblioteca y llegan acá donde dice recursos digitales. Van a ver esta opción que dice acá ayudas para escribir. Y en ayudas para escribir está esta guía de, de citado eh, en formato APA, ¿sí? La van a encontrar acá en la opción donde dice APA, tercera edición para textos en español. ¿Sí? Si van a escribir en español, tienen que usar la tercera edición de APA de momento. ¿sí? Bien. Y otra cosa que pueden encontrar también acá en las ayudas para escribir son algunos gestores de cita en línea, como por ejemplo BibMe. Que lo que hace BibMe es armarles la cita. Ustedes ¿sí? pueden entrar en la página Bitme, sí. acá hay un enlace dentro de la página, dentro de la página de la biblioteca, en ayudas para escribir. Pueden seleccionar el formato de cita que quieren, por ejemplo, APA, ¿sí? Buscar el texto que quieren citar en este buscador que les ofrece, por ejemplo acá cómo hacer una tesis, y pueden ver si les ofrece el texto que ustedes efectivamente tienen y ya les, les arma la cita. También pueden, acá en VIPME, en usar esta opción que dice entrada manual, y cargan los datos, ¿Sí? Y les va a arrojar este, la cita armada en, la, en, en el formato de, de, de citas que ustedes estén buscando o utilizando, ¿sí? Acá, por ejemplo, da la cita armada y lo que hacen es copiarla y llevarla a su texto, ¿sí? Bien. Esta es la guía que les comentábamos y, bien, de paso, les, les mostramos cómo, cómo, cómo se visualiza. Está acá en recursos digitales dentro de la página de la biblioteca, norma ZAPA 3. Esta es la guía, ¿sí? que tiene los casos emblemáticos para citar y referenciar. Y van a ver que es como, <coughs> perdón, es como un librito que pueden ir pasando las páginas y tiene este, este índice donde pueden seleccionar lo que están buscando y los va a enviar a ese, a ese caso, por ejemplo, cómo citar un, un autor, este, un libro de muchos autores, por ejemplo, ¿sí?